بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قوني فيه على اقامه امرك واذقني فيه حلاوه ذكرك واوزعني فيه لاداء شكرك بكرمك Oh Dios mío, fortaléceme en este día el cumplimiento de tu mandato y hazme instaurar en este día la dulzura de tu recuerdo. Inspírame en este día el agradecimiento a ti por tu generosidad. Protégeme en este día con tu protección y tu cobertura. Oh, el mejor observador entre los observadores. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hermanos y hermanas. El mes Adán es la primavera, la, la adoración. De la misma manera que en la primavera la naturaleza encuentra un nuevo espíritu, en el mes de Ramadán el hombre debe encontrar la espiritualidad a través de la adoración y eso no es posible a menos que los seres humanos estén listos de antemano. Mediante el arrepentimiento, el espíritu debe purificarse y nuestros corazones den alejarse de cualquier rencor y cualquier eh, sentimiento de celos y así se preparen para recibir las abundantes bendiciones de este mes. La falta de ganas en la adoración a veces es debido al cansancio y fatiga física y mental y algunas veces se debe a la falta de fe completa. Sin embargo, eso no es un problema que no tenga solución. La falta de ganas en la adoración y la flojera pueden solucionarse con el fortalecimiento, la fe y el abandono los factores que causan eh, cansancio mental. Por lo tanto, se recomienda a los creyentes que conozcan tales factores y que los alejen de sí mismos para poder sentir la dulzura de la adoración. El recuerdo de Dios zikr, no se limita en eh, el solo hecho de mencionar su nombre y repetir las frases de alabanza y glorificación, sino que el zikr, además de adorar a Dios verbalmente, es tener en consideración toda su grandeza y admitir que él lo sabe todo y nos ve en cualquier momento y lugar. Él es la fuente de movimiento y actividad en nuestro ser. Es el motivo, los esfuerzos y las buenas obras. Y es una barrera entre nosotros y el pecado. Tomando en consideración esas realidades, el hombre puede sentir la dulzura divina en la adoración cada vez que se dirija hacia Dios y lo invoque. La sabiduría de que Dios cubre los pecados de sus siervos es la preservación de la reputación y el respeto a los individuos porque darles respeto y honor a las personas en un factor que las protege de la caída, el pecado. Otra filosofía de que Dios cubre los pecados eh, de las personas es ponerlas bajo una prueba divina, ya que el hombre, antes de que se revelen sus pecados ante los demás, tenga oportunidad de arrepentirse voluntariamente, basado en el principio del libre albedrío, no a la fuerza y coacción.